Ahora, and we are live, estamos de vuelta por aquí y la primera cosa que puede que os sorprenda un poco es que efectivamente me estáis viendo la cara, sí, parece, siempre me equivoco de cámara, bueno, de hecho es que miro la pantalla, me estáis viendo la cara, sí, efectivamente, ¿por qué será, Acá Producción? Pues porque no tienes compañero hoy, <risa> pues porque no tengo compañero hoy, o sea, Íñigo está allí, separado por... Cuatro pantallas, muchos chismes y muchas cosas Está a unos dos metros de mí, más o menos, dos y pico Y no... no... no, no, hay, no hay nadie aquí No hay, no hay absolutamente nadie, pincha la otra cámara a ver si se ve mejor No hay nadie, no hay nadie Nadie Es que no hay nadie, nadie, nadie. Entonces, ¿cuál es la, la cosa graciosa de, del tema de hoy? Yo te muestro espectadores, yo estoy flipando eh, La cosa graciosa, lo primero, que presento yo directamente Segundo, que no hay que presentar a nadie Y tercero, que no tengo ni idea de a qué he venido Porque efectivamente, ha venido Íñigo y me ha dicho Hoy vamos a hacer una cosa, que de hecho os voy a ir adelantando, que eh, tenemos el Green Phoenix, así que lo voy a jugar en, en streaming, en Muska Digital, en Digital, creo que se apaga la pantalla. Eh, entonces, habiendo dicho eso, hoy vamos a haber jugado al Green Phoenix, que es el, el último juego de 01 Games. Eh, shout out a 01 Games, Juan Cañete. Eh, luego lo ponemos en Twitter, pero al final me ha dicho ⁇ Íñigo pues yo tenía una cosa pensada Hay una sorpresa Efectivamente, iba a venir Ned Barner a, a, a jugar a juegos de coches Pero King no pisa, podía Y pisa, han la libertad, sí, efectivamente eh, Pero no ha podido eh, Me dijo Íñigo, en, en un 98% de problemas no va a venir Aún así, Ned Barner, cuando quieras, aquí estamos Porque se va a mantener esto eh, Entonces, ¿cuál es la cosa? Le dije a Íñigo, elige Green Phoenix o lo que sea que te había sacado de la mano hay, Me dijo, pues Green Phoenix, pero al final hemos cambiado de idea Sí, sí, hay, un, hay una carta para ti, Gaiska. Una carta para mí. Pues, ¿sabes qué razones? Están Olano y Villalba, los dos, en el chat. Pues hay una carta para ti. Toma. ¿Unboxing? Abre primero la carta. Vale, vale, vale. Párate, esto es un juego de Nintendo. Abre primero este la carta. Este es un juego de Nintendo por las dimensiones del producto. Abre vale. primero la carta. Vale, vale, vale, vale. Porque vamos a narrar la carta. Vale, eh, vamos a empezar por una cosa. A mí me han dicho... Yo no tenía ningún tipo de info de esto. O sea, no tengo ni idea de lo que vamos a hacer. Solo sé... Que tiene que ver con el hombre misterioso Ya está No tengo más info Entonces ¿Qué coño es esto? Buena pregunta Esto es un, una conspiración contra mí A lo mejor No lo sé Si sí, es posible ¿Qué tipografía es esta? Vale, pues Chuck Duster no Agradecido Courier New tampoco Agradecido Y... Y... Y... Comic Sans tampoco Agradecido Querido Gaisca, ¡ay qué miedo me da esta mierda! Me ¿cómo? habría encantado estar contigo esta tarde para enseñarte uno de mis videojuegos favoritos. Sin Pero embargo, no te he mandado un audio. No. Joder. Sin embargo, mi apretada agenda no me lo ha permitido. En cualquier caso, te hago llegar una de las joyas de la historia. Gracias, voz en off. Sin lugar a dudas, una de las sagas más representativas en la historia de los videojuegos es, lo es The Legend of Zelda. Si hay una saga en la que se puede ver el paso del tiempo, es en ella, siendo un ejemplo de evolución sin perder la esencia. Supongo que eso, junto con sus puzzles y la historia que narra en cada entrega, la convierte en uno de los motivos por los que soy nintendero. Ojito con el statement, ¿eh? Así que aquí te dejo una pequeña muestra de toda esa maravilla. Un juego relativamente reciente, pero ya con una década de su entrega inicial, podría decirse que representa nuestro pasado. Quiero ver cómo disfrutas o sufres con The Legend of Zelda Skyward Sword, el hombre misterioso. Ahí tienes, el paquete. Lo gracioso es que yo esto... Esto... Lo vi el día que. O sea, lo vi antes. Me lo manda el día el hombre misterioso. Esto lo vi antes que él. Porque fuimos a recogerlo al full y yo lo vi. Y yo lo vi. ¿Tú lo viste? Yo lo sí vi. Sí, lo viste. Yo lo vi. Bueno, pues. Y vi también la carcasa metálica. Ábrelo y que todo el mundo lo vea. Con cuidadito, eh. Shout out al hombre misterioso. Con cuidadito. Con cuidadito porque es suyo y porque sé que le tienen una persona de la hostia. De hecho, de hecho, si no me equivoco, esto es erróneo. Esto no es el Skyward Sword, eh, es el Skyward Sword HD Si, sí, no me equivoco Bueno, tú Que puede que me equivoque, ¿eh? Tú, ah, mira. Por... tú Que no sé abrir paquetes Ahora resulta, chavales, que no sé abrir paquetes Pues nada, cosas, cosas que pasan Es que con los paquetes hay que tener experiencia Con los paquetes joder Íñigo. Iba a decir algo, pero, pero es que la M palabra está censurada no puede ser más en mi palabra. <risa> Correcto. ¡Ah, no viene con la carcasa! <risa> me encanta, literalmente me encanta. Vale, chavales. Carcasa, a cámara. Esta es mi cámara. Esta es mi cámara. Carcasa. Ahí lo tenéis. El Skywarsword. Ahí está. Debe hacer el Skywarsword. Y vamos a abrirlo. Lo que voy a hacer va a ser. Miniatura. Miniatura, mira la cámara. Ahí lo tienes. <risas> y vamos a abrirlo. A lo mejor luego me sale a mí otro juego. ¡Ah! ¡Párate! Yo diciendo, ¡ah, qué bonito! Estará el juego en plan grande. Bro, ese enano. es enano. Eso, eso sí que es miniatura. Es eso, literalmente enano. O sea, literal, eh. Eso sí que es como miniatura. para pillar la miniatura. Ahí está. Vale, eh, Pues tengo el jueguecito. Está bonito. Joder, ¡Es enano, bro! No estoy acostumbrado a cositas tan pequeñas. En fin, We got the game. En plan, The game. Aquí está, la chapita. Ahí está. Así que, producción, haz tu trabajo. Producción va, producción va a hacer su trabajo porque te voy a dar otra cosa. Otra cosa te voy a dar. No te. No, no, no quiero. No, no quiero. Che, creo, para, para, para. Creo que es lo que vas a dar. Espera, lo estamos esperando. Creo que es lo que me vas a dar. Creo que es lo que me vas a dar. Juraría. Es, no, en verdad, en verdad todo lo que lo sea. Pero es que como lo sea, me, me descojo me no mucho. ¡Sí! ¡Mando de la Gamecube! Enseñalo, enseñalo. ¡Dios! Un puto mando de la Gamecube. Me despollo mucho. ¡Uh! Esto es la hostia. Esto es la puta hostia. Pues nada, hijo. Sin más, ¡Dios! Dilación, sin más dilación, vamos allá ¡Me encanta esta mierda! Llevo queriendo... Eh, la transición que habéis visto, nueva transición La hostia, también, eh, toda la hostia ¡Joder! Eh... ¡Ah! <risa> Esto es impresionante Esto es literalmente impresionante Dale, dale, que... ¿Qué estoy eh, ¿Cuál de los dos? Eh, Íñigo esto es brutal, esto es absolutamente brutal Dale ahí a iniciar el programa Ah, por Dios Dios de mi vida Muy buenas, buenas aficiones, gracias por pasarte Dios otros espectadores Pulsa LR Y R son los chiquitos A empezar Dios, qué guapo, tenemos un mando de la GameCube A jugar con JoyCon con no estoy jugando con JoyCon, así que me da igual Cerrar Cerrar porque esto no es un JoyCon y sí, sí, efectivamente lo escucho. Y... Eh... What? No, aviso, no he a ningún Zelda. Ni uno. Así que vamos bien. Dios! ¿De dónde coña se comando de en Y bichos! Vale, si, si algo se de los Zedla, una única cosa que se de los Zedla, aunque creo que se aplica más al resto de White, pero supongo que en todos los Zedlas se aplica el mismo, ¡NUNCA TE METAS CON LAS GALLINAS! Es lo único que sé Espacio no patrocinado por Aquarius Espacio no patrocinado por Nintendo tampoco, pero en fin, ojalá ¡Qué bonito, coño! Me emocionan mucho estas cosas por si no se ha notado, en absoluto. Además es que estás viendo la intro del juego que. Tiene lo suyo. Tiene lo suyo. No, sí, sí, pero digo el, el tema del mando, sobre todo. El mando no es un mando original. Me da igual. De, de GameCube. Me da es absolutamente una igual, igual mando a GameCube. Llevo queriendo un mando a GameCube, a pesar de que JT con Nintendo. Literalmente, la, lo poco que he jugado al Super Smash Bros. Ha sido comando de GameCube. Game. No he jugado en el Smash porque no sea comando de GameCube. Game. Están contando un poco la historia y no me estoy hablando de mucho, la verdad. Pero, pero está, está bonita la animación, ¿eh? está muy bonita. Me recuerda un poco a, a cómo se pintaba en las cavernas. Está, está gracioso. Si el hombre misterioso está en el chat, gracias. El hombre misterioso no está en el chat. El hombre misterioso está trabajando, puede ser. El hombre misterioso tampoco está trabajando. El hombre misterioso está en sus propios entretenimientos. Ah, o sea, que vas a decir tocándose los juegos. Que lo habría lógico también. Qué bonito. Skyward Soul. Oh, coño. Huestes, qué palabra más rara, bro. vamos a tener que mejorar ese Overlay ahora que me, que me acuerdo Vale bueno, Porque tapa casi la mitad de la pantalla Cuanto más sencillo mejor Sí, sencillo pero útil coño, efectivo Que básicamente la gente no está leyendo en este ¿Y cuándo eh, ha salido el remaster? Ostras, pues no hace mucho eh, Hace poco supongo os, no, os lo digo Mucho no hace que para eso soy la voz en off hoy. La voz en off. Es que hoy ha sido el libre. El voz en off tenías que haberte puesto un modulador de voz. Literal. Eh, la versión original no era para la Gamecube, sino que fue para la Nintendo Wii. Y salió el 18 de noviembre de 2011 en Europa. El remaster ha, se ha publicado el 16 de julio de 2021. De 16 de julio. Hace muy poco. Eso es. Menos eh... ¿La resolución? ¿Hola? O sea, ¿Hola? Claro, normal. Vengo vengo de estar jugando juegos retos durante dos meses. No hay datos guardados, guardado, pues... Nueva eh, aventura. Qué bonito, coño. Nombre, eh, pss, A ver, la B es esta. Eh... Supongo que... los si voy a con esto? No. Ah, Vale, eh, pues yo voy a ser eh, GF de Guy Fenix, venga. A ver no, no voy a... ¡Ey! ¡FG! ¡Ey! ¿Por qué se me ha movido? Ah, Porque vale. el otro ID te servirá para mover, creo. Vale, eh, no, no, no me voy a encargar de... Vale, sí. no, no voy a tirarme tres horas poniendo el nombre, así que pongo GF de Guy Fenix y ya está. Que GF para los fanáticos del... Eh, del Friday Night Funkin' También es eh, girlfriend, así que hay que ser Oh, bonito bicho Bonito bicho Me encanta cómo no pesa absolutamente nada no la voz de Íñigo, no, ¿verdad? Íñigo, ponte un modalador. Bonito bicho ¡Nintendo presenta! Hablando de presentaciones Este jueves día... Eh, 9 de septiembre de 2021 Hay showcase de la Playstation 5 Por si a alguien le interesa Skyward Sword Skyward Sword ¿Tú quieres que me ponga efectos? Yo no te estoy escuchando los efectos Pero si te lo está escuchando los el chat me sirve Me he puesto un efecto Así Y ahí es. tienes A tu partner A tu dos? salvador 4 otros dos. Puedo elegir. Es que el, el rojo es muy agresivo, pero es que el, el morado está muy guapo. ¡Eh, ahí hay más! ¡Eh, se tiran! ¡Ole! Ah. O que iba a decir eh, muerte colectiva. No, a volar. ¿Esta, ¿Esta quién es? ¿Está tapado quién es? ¿Este sitio qué es? ¿Está tapado quién es? Pava, ¿quién eres? La princesa que tengo que salvar. Esto que es Mario Bros. Ah, bonito. Ah, que son palomas mensajeras, pero de dos metros y medio. <risa> ¿Qué, ¿Qué pasa, pava? Ojo, es que me suena demasiado esta. ¿Es la hermana? Se parece demasiado a Link. Estaría agradecido. ¡Ok! ¡Eh! ¡Eh! ¡Tiene un pendiente! Me voy... Ah, no, tiene todo Aprovechando que me voy a hacer el pendiente, ya me haré ese pendiente. Sí, me llamo jefe. Ahí Parece que le han puesto la voz eh, al revés. Al revés. Despertar, pues despiértate. Bro. Despierta. Bro. Buah, la voz está. ¿Sabéis a qué me acabo de recordar? Que sé poquito de decirla, pero sé algo. Al. ¡Hey! ¡Listen! <risa> era, era pesado de huevos esa mierda. <risa> eh, eh, eh, eh. ¡Pelícano! <risa> vámonos, vámonos. ¡Eh! ¿He caído? Me he caído. Pesadilla, bonita pesadilla. ¡Ay! ¡Pelícano! ¡Qué mono! Hola Igor. ¿Quién es Igor? Igor, el compañero de Roberto que estuvo la semana pasada aquí. Ah. Me acaba de tirar una carta a la cara. Buenas tardes. Sí, ¿qué hay aquí? Bueno, una carta, pues, yo también tengo, mira. ¿Ves? Una carta ya. Bueno, Vamos a sacar la carta. A lo que ya le he sacado. ¿Cómo eres un dormido, supongo cuando ahora no de la carta de a la cama Pues no porque me he caído Hoy es el torno celeste, ¿y eso qué es? ¿Por qué no se te ha olvidado? Pues no, no se me ha olvidado, simplemente no me has hablado de ello, Ama. Y me prometiste que vendrías Tiene... No, no tiene la no tiene función de adelantar el texto Bueno Pero es que vendrías a ver antes de que... Cedla ¿Cómo, ¿Cómo, cómo, cómo que Cedla? ¿Cedla que es la hermana? Porque sí por estúpido que parezca, el protagonista de Legend of Zelda no se llama Zelda, se llama Link Ah, ta, ta, ta, ta, ta. me flipa, me mola la cámara Ah, no puedo mover cuando yo estoy derecho a la cámara What? ¿Cómo mola la cámara aquí? Tengo que hacerme unos controles Eh, eh, qué guapo A ver, ¿qué hacen? No sé, no sé qué hacer a la mayor de cámara ¿Puedo, ¿Puedo tumbarme? No ¿Puedo hacer algo aquí? No ¿Puedo hacer algo aquí? Sí, sí que puedo, puedo sentar, vamos a hacer, vamos a ¿Qué es eso el hombre misterioso? Ah, ¿Qué es lo del hombre misterioso? Misterios, literalmente misterioso El hombre misterioso es un hombre que tiene que ver conmigo y que es un misterio, ¿quién es? Toma! El primer, el primer, el primer easter egg, dale, al suelo. Pues esto me sirve para cambiar, con la tontería esto me sirve para cambiar la cámara En plan, hago así, estoy, estoy mirando, estoy hacia aquí No, es que quiero mirar hacia aquí, boom Ya está, está aspirando, así. boom No, esto es cubierto cómo se hace No sé qué es eso El general también tiene mundo abierto Eh, creo que tiene mundo abierto Vistas subjetiva, mantén L, ¿Cuál es L? Este Tengo la cámara con R R es Tienes dos joysticks en ah, la coño. derecha ¡Ah, coño! Pisa subjetiva, vale, ya está, no y así cambias la cámara. ¡Buah! ¡Bien de lento! Este es mi cuarto. ¿A dónde tengo que ir? Esa va a ser la no, no sé. Prefiero este método, la verdad. Mucho más rápido. ¿Esto dónde me lleva? ¿Esto dónde da? Okay. Vamos a meternos en Dios, gente ¿vale? Eh, pues algo descubierto porque es cinemática. Claro que sí. A la gente que le gusta este juego tiene que estar cagándose en mi vida porque no sé ni qué estoy haciendo. Perdón, hombre no gracias por dejarme el juego. Me llaman. Me, me, me hacen... ¡Eh! Hola. ¿Eres, ¿No? eres, ¿Eres protagonista de Avatar pero con la piel de color carne? Yo no. Pues dime. ¿Cómo romper la cuarta pared? Tengo algo que decirte, fíjate como objetivo, ¿qué coño me estás contando? Eh, apunta y manté. ¡Ah! ¡Sorpresa! Este es mi método para mover la cámara. Ah, pues gracias. ¡Eh! Toma, eso ya lo he descubierto yo. Es un poco engorroso. Es que ¿qué haces en un tejado? ¿Baja tú? Vale. A ver, yo sí, porque soy joven y esbeldo. Mm. Mantén B. ¿Cuál es B? ¡Ah! ¡eh! ¡Boom! Tengo que cambiar la cámara. Ahí. ¡Bum! Al suelo. ¡Ey! Vale, vale, vale. Acabo de... Acabo de pillar Ah, puedo cambiar esto a la vez. Joder, joder. Vale, vale, vale. Vale, vale, vale. ¿Vale? ¿Arriba? ¿Al suelo? Al, ya está. Marco y ala. ¿Qué decís? Un segundo, un segundo. Si estos tutoriales sin game, pero que hablan del jugador, siempre me han resultado curiosos. Te sacan de la inversión, literal. Eso es una buena discusión, porque ¿qué preferimos? ¿Que sean así o que sean.? Eh... O que sea este texto de abajo diciendo algo Claro, o que sea rollo controles, justo antes de entrar Yo prefiero que me lo metan un poco en la historia y aunque quede un poco menos orgánico, pues bueno Depende cómo lo hagas a fin de cuentas también Yo no es la primera escena en la que en un juego, literalmente antes de empezar a jugar, me miro los controles Por si acaso, porque no hay tutorial, ya está, o sea Sí, pero una cosa es que te los mires y otra cosa es que el juego te fuerce ya, ya. A, a mirar los controles Me gusta el mando, no pisa nada y te voy a hacer un poco de ejercicio mañana vale. en Una promesa, promesa. Ah, sí, a Zelda, sí, Zelda. Vale. Zelda nos está esperando. ¿Quién coche es Zelda? Se ha escapado amigo. Muchos nombres a la vez. Uh... Ah, está ahí. Salto y lo cojo porque puedo volar. Vale, ya está. Hasta... Está hasta arriba, por no decir hasta los huevos. Um... Ah Me estás diciendo que te has ofrecido voluntario para algo que no puedes hacer y me vas a encargar a mí, ¿verdad? Enhorabuena, pavo Eh... pues... vamos a ser más cosas uh. Sí, pero el mensaje no debe decirte a un pavo del juego, que te lo diga nadie, vale, un narrador Pero que un tío dentro del juego hablando con el protagonista le diga cosas como Aprieta el botón, ve para queda muy raro Sí En parte, sí. sí Siento pedirte estas cosas, no lo parece Vale, eh, eh. Curioso, porque efectivamente hay un camino por los tejados. Venga, crack. Eh, vale, entonces. Eh. No específicos. ¿Cómo coño voy a subir ahí? Ah, puedo. Ah, vale. Vale. Vale, y ahora puedo... Puedo, puedo, puedo subir de alcalde? Eeeeeeyyyy Vale eh, I think I discovered something Vale Entonces Si vengo aquí y hago así? y mierda Vale Ehm... Piensa piensa piensa, piensa, piensa, piensa, piensa, Aquí hay un estatua de un pelicano Ah, puedo guardar Vale Guardamos Ya de paso la primera Que sí Vale eh, Cierto, a mí se me saca mucho del juego ya, No me, no me extraño La verdad Vale Tengo que subirme aquí Vale, pues Vamos a vamos a volver al, al mundo este A ver si como algo eh, t -t -t -t -t -t -t -t. Arriba Arriba otra vez Tiramos Cambiamos la vista Arriba Y arriba Vale que puede haber aquí? que puede hacer? Ey. Arriba No ¿Puedo examinar esto? Okay. Cerra. ¡Ey! Pero si aquí hay... Eh, vale, soy, soy bastante inútil eh, Ahí está Efectivamente, crack Vale Ah, no, claro, no tienes No puedo ya está, me suelto. Ole los caracoles. Vale. Eh, ¡No! ¡Mierda! Vale, vale, vale, pero ya sé cómo se hace. Vale, pero ya sé cómo se hace. A correr, Amy Que te pasas largo, crack. Vale, arriba. Arriba. Vale, va, vas a recargar un poquito tu barra porque si no, a lo mejor te mueres. Vale, vámonos. Vámonos. Impulsito. Impulsito. Impulsito. Y a la B. Vale. Esta. Y ahora pues. Habrá que correr supongo. Vale. Ahí está. Y supongo que por esto puedo. Eh, efectivamente puedo trepar porque son enredaderas. Vale. Eh... El gato está ahí subido así que. Habrá que. Ah, mover. Amigo. Entiendo muchas cosas. Arriba, muy bien. Arriba. Ahí está. Ah, cojo. Vale. Pues te llevo conmigo. <ríe> me encanta. <ríe> me encanta cómo corre. Me encanta cómo corre. Venga, al suelo. ¿Dónde, dónde se supone que te tengo que dejar? Que esa va a ser la otra cosa. Eh, vamos a saltar por aquí porque paso. ¡Ey! No, no se me gastan las vidas. Vale. Hombre, no, si quieres no lo voy a traer reventado. Pues no es plan. Eh, y literalmente el pavo sigue en la misma cita, así que podría haber ido él, pero no ha querido, porque es un vago. Así que ven. Vale, contándole cosas. Estupendo. Sí. Pero hasta acá hay tremendo del santuario. No me conozco el mapa. Crack. O sea... Bueno, vale. No, vale, vale. Celda estará con él. Ahora no me pones el en azulito. ¿Por qué? Uh, no es mucho, te, ¿qué me das? Dame algo, ¿qué me das? ¡Eh! ¡Rupias! Antes he sacado 5 del. del. Más de gracia esto, en plan. Puedo ir así, por la vida. A ver, cuéntame. ¡Eh! ¿Y este pavo? Hola, eh. Mmm, XD. Está arreglando una puerta el pavo. Pues, nada. Así que... No, no he ido a rezar a la diosa, no sabe que tiene que rezar. Yo rezo al sol, no a la diosa. ¿Verdad, Sal demon Si estás en el chat. Ah, vale, entonces sí he ido. Mm, vale, sí. Uh, un poco, un poco, un poco. Ey, ¿qué es esto? Va, vale, vale. Ahí está. Vale, eh, Otro de estos. Vamos a ver, ¿qué sé? Pues para dentro, que vamos. Curioso, o se le reza como dos como, como rezas al sol en el Dark Souls, como rezas a las estatuas en el Genshin Impact y posiblemente también en el Breath of the Wild, puede ser, no lo sé, no he jugado Breath of the Wild. Espacio no patrocinado por Nintendo, espacio no patrocinado por Aquarius. Pagadnos Pagadnos, chavales, pagadnos Joven, ¿qué? ¿Por qué? ¿Qué? ¿No? ¿Eh? ¿Cómo que por toda la luz? ¿En qué momento? <risa> no la he visto todavía, así que ¿qué quieres que te diga? Vale, añadimos waifu al listado Muy bien dicho la doble palabra ¡Mierda! <risa> Añadimos W palabra al listado Pelícaro Sí, que, que el hecho del Skyward Sword, de, de, Hubo la cosa hasta de que La figura era ultra cara y no sé qué Pero se habían agotado existencias y bla, bla, bla ¿Bro, la pava? ¿Por qué parece tanto...? Es que, ¿Por qué parece mi hermana? Esto me recuerda a los Simpsons En los Simpsons cuando, cuando quieras que sea Obvio que dos personajes son pareja Haz que parezcan hermano y hermana Literal, ¿eh? Y si no mirad, Marchi Homer, a los pavos N palabra, a, a, a los padres de Milhaus... miradlos, de verdad. Es decir, instrumento, son parte de la Muy bien, está bonito. Sí, sí, seguro. Se llama Marilla? no, para nada. Uh, sí, supongo. Me encanta, me falta, me falta ese, ese estilo Animal Crossing de que cada letra que diga haga un sonidito Está bonito Pues pues Pues sí Ah Qué bonito uh, pues, no, me, no no voy a dudarlo No No voy a dudarlo me doble palabra There we go ¿Esto quién es? ¿Padre? ¿Qué, ¿Qué va a ser? ¿Mi suegro? Sí, vale, sí, mi suegro, bien En teoría, sois amigos. En teoría es mi suegro What the fuck ¿Qué le pasa? Bro uh, Sí, bueno uh, Bro, ¿qué le pasa en los ojos? Que sí, suegro, que no le voy a defraudar, no se preocupe okasan uh, Gracias, eh Gracias Gracias por insultarme, crack Gracias Joder, ¿y lo divertido que es eso? Pues no lo tengo ni idea Pero tiene que ser divertido A ver es, ¿Quién dice que yo no sepa maniobrar? Llevo jugando a los coches desde los cuatro años ¿Me estás diciendo que mi suegro cree más en mí que, que mi novia? ¡Que sois amigos! ¡Que mi suegro cree más en mí que mi novia, vaya! Mira. Precisamente, precisamente, mejor, más razón aún para que sea mi novia. Ya está. Pues ya está. ¡Cree más en mi suegro que mi novia! ¿Te lo puedes creer? ¡Pero que sois amigos! ¡Que suele ser al revés! Que, que, que, que mi suegro es, que mi suegro es, es Jesucristo que Zelda y tú sois amigos sí sí ya eso, eso, eso sería algo que diría yo y lo que estoy diciendo yo sería algo que dirías tú pero hay que intercambiar roles de vez en cuando están hablando de los pelícaros que para mí es un pelícano de toda la vida pero venga vamos a cambiar una letra y así no nos denuncian es un pelícano grande es un pelícano es un pelicano de dos metros y medio para más mensajeras de dos metros y medio Uh, pss, uh, uh, uh, uh, uh, es rojo Vale, rojo en el, en el idioma del marketing eh, El rojo es eh, Valentía, es eh, novedad Es juventud, así que soy todo eso <risa> Ya está <risa> Rojo de viviendo? <green. risa> Ay, sí, es que No se sonroja, bro, what the fuck ¿Este juego? Tú eres su amiga desde la más tierra, Me voy Ya está mi suegro me acaba de frenzonear. No me lo puedo creer. Pero si ya lo sabías. Mi suegro me acaba de frenzonear. No me lo puedo creer. Mírala, qué cara de nostalgia está poniendo. Tú tenías celos. ¡Ah! ¡Toma! ¡Es mi novia! ¡Ya está! Es mi novia, tiene celos. Ya está. ¡Es mi novia! ¡Ah! ¡Qué, qué cara de felicidad, bro! ¡Qué cara de libertad absoluta! ¿Tus padres dónde están? ¿No te están diciendo que vayas a comer a poner la mesa? ¿Eh? ¿Pabo? No entiendo, es que las caras de esta gente no las entiendo de verdad. O sea, ponen unas unas gestos de lo más raros. No tiene sentido. Celos. ¡Ah! ¡Está celosa! ¡Está celosa! Ya está, es lo que tiene. Es lo que tiene. Es lo que tiene. No me hagas elegir entre el pelicano o tú, porque sabes lo que voy a elegir. El pelícano. Efectivamente. <risa> ¿Volar o discutir? Volar, obviamente. ¿Pero qué, ¿Pero qué notas? ¿Me ponen nota en base de si me pego una hostia con el pelicano o no? Ah. Ah. Dios, qué angustia para, para, para ser mi amiga mucho se angustia, eh, la pava Por, por cosas que no le han incumbido. Cálmate un poco, pava Que no me vaya a morir o lo que me caiga del pelicano ¿Ves? ¿Ves? ¿Ves? Está celosa, está ansiosa Está, está de todo Está de todo que lo voy a hacer bien, coño. Ahora, pues. Práctica de vuelo. Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, <risa> Tira de mí como si me llevara a obligarme a, a algo. Ah, me va a tirar del barranco. Perfecto. Esto es un barco pirata ahora, no una isla. Me va a tirar. ¿Ves? Me va, me va a tirar. Me quiere tirar de... Me encanta la cinemática. Para, si me quedo así va a estar así toda la vida. Ah, no. Pierda. We haven't got much time. Buah, wow, me está recordando eso del el, no tenemos mucho tiempo. Me está recordando el Wake up, Samurai, we've got a it burn. Del Cyberpunk 2077. Por si alguien no conoce la referencia, por favor. Keanu Reeves, welcome. Eh, hazme un poco de caso, ¿vale? Sí. Uy. Uy. Ya tiramos de que Me citó en tu suegro. Me va a tirar, ¿verdad? Me va a empujar, ¿verdad? Me, me, me, me, sí, me va a empujar. Y si no lo da... Ah, vale, no puedo no hacer. Pulsa, pero pulsa, pulsa... Lo acabas de matar. Lo acabas de matar. Al suelo. Lo has matado. GG, papa Qué guapo, bro. Yo quiero eso en la vida real. ¿Qué me cuentas? Si la que me ha empujado eres tú, capulla. ¿Loca? ¿Me quieres matar? ¡Joe! Está, está muerto su, su pelícano, bro. O sea. ¿Ya? ¿Y qué, qué habrías preferido? ¿Que me pegase yo una hostia contra el suelo? Pues que no quiere, no, no le dará gana. No. No está. Hoy, hoy, hoy está de compras. Pues ya, pues si me, si me doy cuenta ahora vamos mal. Qué mal pensada eres. ¿En cuál de todos los sentidos, cariño? Ay, tengo que ya, pues, ¿Qué quieres que haga si no puedo ir a la velocidad de la luz con mi bicho? Coño, normal, es que el pobre ha tenido que hacer una bajada en picado Igual rebotas Rebotar, sí, en el agua, ¿no? Entrando en el agua a 370 kilómetros Ahora voy a rebotar Claro que sí ¡Eh! ¡Campanitas! Maestro Asteus Sí, que tiene un gato Koala, cosa que ha perdido Así que he ido yo a buscarlo Y lo he cogido y se lo ha dado a un papo Que había dicho que iba a hacerlo él Pero es un vago Pues, pues, si tienes tú más roles que él ¿qué, ¿Qué vas a hacer? Es que, ay, por Dios Estupendo Eh, yo, pues eh, que, que, Pero si yo tengo que buscar a mi bicho Déjame buscar a mi bicho en paz Bro, ¿te puedo montar? Déjame, déjame, déjame, déjame Déjame, déjame Déjame, déjame. Ah, ah, ah, ah, ah, no puedo Vale, eh La verdad si es que es como, no tengo ni nada, Entonces no tengo ni idea de dónde tengo que ir tengo que, hablar con, tengo que hablar con esta verdad uh, Esto es lo que me ha dicho antes Vale Vale A ver, pues lo dudo bastante Y aquel dudo que me quiera decir nada no? oh, sí. Tiene, tiene ese icono, a lo mejor me quiere decir algo pues No, me ha dicho lo mismo uh, Me dicen lo mismo los dos ¿Cómo se nota Pues tienes que ir a buscar al maestro ¡Eh! ¡Magia! Esto es lo que quería yo, el minimapa estupendo Eps, ya está sí. y gracias por las instrucciones el menos está aquí vale hmm, vale perfecto estupendo gracias muchas gracias okay. me vas a estar spameando como los intermitentes del coche no no no no quiero aquí sí ya sé que tengo que ir. puedo, puedo hacer MTP y dónde estoy ah, arriba vale eh, vale, pues haciendo un poco retrospectivo tengo que hacer. Vamos a correr, venga. Eh, vamos a pillar esto. ¿Aquí no había otra? Sí. Me viene, me viene que te caga. Es por aquí, ¿verdad? Es por. Sí, puedo ir por aquí. Podría haber ido por la otra zona, de hecho. ¿Por dónde se va por la otra zona? La otra zona es esta puerta, supongo. Esta puerta no está... Vale. E, kili 4, vale. A correr, crack. Una. Arriba. Al suelo. ¿Qué pasa si me quedo sin esta mina? Que no corro más. Sí, que no corro más. Ah, ¿que estás cansado? Pues vaya esta mina de mierda que tienes, pavo. Ese, ese. What the fuck? No No No No Tú tienes que echarme una mano ¿Cómo hago eso? ¿Cómo el pedo? No, no, no sé rolar Usa L mientras hace L Ah, vale ¡Hostia! Potente Ah, está guapo ¡Hala! Pues no me vas a ayudar ¡Eh! ¡Cosas! Vale eh, ¿Qué es esto? A ver ¿Esto qué es? Mi idea ¿Y esto? ¡Eh! ¿Me estás diciendo que crecen? Buah, qué guapo Vale Eh... ¿Esto, esto qué es? ¿Dónde está? Ah, vale, estoy llegando. Entonces, tú, asusta algo. Hmm. Cooker, buen nombre, ¿eh? Buen nombre, Ñigo. <risa> Cooker. Sí, yo, yo, si lo veo... Gracias por decirme algo, pavo. A ver, gente, vosotros habéis visto... ¡Ey! Te voy a pegar una hostia. Te voy a reventar, te voy a reventar, te voy a reventar, te voy a reventar, te voy a reventar, voy a reventar de tal manera. Tranquila, pero de tal manera. Pero de tal manera, pero de tal manera. Pero de tal manera. Ponte machito, crack. Ponte machito, crack. Tengo huevos. Te voy a reventar la vida Ya Ya A que te tiro A que te tiro por el barranco eso Acaparar, ¿Perdona? Hablas de mi novia, pavo es, es, es lo que tiene Ser, que sea mi novia, o sea ¿Qué pasa? ¿Estás celoso tú ahora, pavo? Reglas, de qué? ¿Reglas de qué O sea No, no, no, gallito de nada, perdona Tú no tienes privilegios y yo sí que tengo privilegios Métetelo en la cabeza Crack oh. Que te den. Que te den crack. Que te den crack. Pégale, te... pégale, pégale. ¿Cómo impone la pava? Dios. ¿Qué pasa, Karim Pony? Ah. Ah. Joder. Madre mía, este pavo... ¿Dónde está mi bicho? Que os voy a meter un soplamocos a todos <risa> Qué cabrón Y verdad, qué asco me da Qué asco me da Es que le meto un soplamocos Pues, pues sí es que ya los he escuchado, de hecho. Hombre, no, si quieres. Espera, no van a decir por las buenas. Abre la sala de tortura. Abre la sala de tortura. Ábrela. Uy lo que ha dicho. Ábrela, ábrela, ábrela. ábrela. Tortura, tortura medieval. Yo creo que funciona. ¿Cuánto más tarde, crack? O sea, ¿la historia se basa en eso o es una misión nomás? ¡Ey! Yo quiero poder tirarme al suelo y, y, y, y que aparezca un bicho y me lleve. Yo quiero. ¿Por qué no puedo? ¿Yo qué hago ahora? Eh, eh aquí hay un Eh. Qué bueno. Aquí hay caballero. Vale. Tú no has visto una mierda, ya me lo has dicho antes. Vamos a ver si alguien ha visto algo. Este pavo ya lo ha dicho antes lo que había hecho. Eh, vamos a intentar subir. Eh, aquí no puedo entrar. Por aquí puedo tirarme, pero si me tiro me voy a escoñar porque no hay nadie. Voy a venir a buscarme. Todo cerrado. Vamos a seguir adelante. ¡Ey! ¿Esto, ¿Esto qué es? ¡Qué guapo! Puedo tirarme al suelo, pero no me interesa. ¿Por qué no hay nadie en ninguna parte? ¿Qué pasa? Hey. Dime Illo ¡Eh! Illo ¿Este pavo es majo o es un capullo? Otra vez Tiene pinta de que es majo Me cae bien Me cae bien Ya está, me cae bien eh, ¿De dónde coño me ha llamado? Ah, de ahí, vale Vale Al suelo Dime algo, dime algo, dime algo, dime algo. Dime por favor. ¿Quién es este pavo y por qué tengo que meter los soplamocos? ¿Por qué tiene pinta de que tengo que meter los soplamocos? ¿Mm? Oh. Ya. Malton es al que tengo que meter los soplamocos sí o sí. O sea, me da igual. Vale. Ah. Esconder. Ya. Yeah. Conclusión, que tengo que meter esos soplamocos. Gruta de la cascada. Todo tuyo, crack. Vale, gracias. Gracias, Sillo. Sí, gracias. Uh. Nah, crack. No, no te odio. Chilling. Eh, vale, yo estoy aquí, tengo que ir ahí. Vale, pregunta al millón, ¿cómo subo ahora? Ah, sí, que eh, no, es que de hecho voy a ir ahora. Vale. Párate. Empezamos con el Pv, chavales. Empezamos con el Pv. A ver, pana Hola, yo. Hola, yo. Sí, necesito una espada No, no, no tiene que ver Pues no entiendo absolutamente nada Venga, aquí ¿verdad? Pues lo que me ha dicho es que, que vaya aquí Bien Eh oh, Bien, aquí hay un cofre Joder Espada en un cofre, o sea, me acaba de dar la obra de arte maestra de este sitio ¡Wow! Ah, pues no, pues es una espada para mí, pues vale uh, Vale, pues... ¡Eh! ¡Tengo una espada! Vale, mande Eh... Si, sí, si... Sí. ¿Esto qué es? Furrón pequeño. ¿Esto qué coño es? Ni idea Eh... Espada y en el resto de objetos que hay un huevazo de espacios No tengo absolutamente nada Vale Aquí tampoco nada, y esto es lo mismo, vale, eh, cerramos, vale, eh, pues vamos a salir, y ahora posiblemente me dirá que me pegue con el cosa que ya esperaba antes de entrar, incluso. Eh, examinar. Vale, eh, cómo me la pongo en la mano, que eso va a ser lo gracioso, o sea, ¿cuál es el botón de ataque? ¡Ey! Vale, sí, efectivamente Tal y como es en el Super Smash Bros Con el joystick secundario El amarillo Se controla esto Entonces ¿No tengo más que dos dos ataques? ¿En serio? Con esto fijo eh, efectivamente Con esto fijo un objetivo Efectivamente eh? Así Así se hace Ya está, o sea, no tiene más Y tienen meta de que No tengo más ¿no? Tajo diagonal Ah Esto es en diagonal, crack Estoy haciendo es en diagonal Bueno, lo hago para abajo Ah, vale A ver, más Más tipos Fuera A la primera, aquí qué puedo hacer eh, estocada, mueve rápidamente el espacio de delante y pincharos con la punta Vale No ¿Cómo hago eso? Perfectamente bueno, La espacio de delante ¿Qué hacemos hacia de delante? Un poco exagerado Sí, bueno, esto es una, esto es una prueba como tal Vale ¿Cómo, cómo hago el espacio de delante? ¡Eh! Esto me lo pongo se está haciendo larga la introducción, es verdad Vale, está el tirón Más tipos Esto qué es Esto que es placer de arriba El vertical, sí, lo que pasa es que no sé cómo se hace la estocada, pero bueno Vale, pues ahí está diciendo la, la Ahí está, al suelo Y este, ¿para qué me sirve? La defensa eh, vale, pues no hay defensa Lo que no sé es cómo hacer el cada, pero bueno, el resto ya he visto el defensa. ¿Qué? Bro, la necesito. Bro, la necesito. Y, y sí, y, sí. Ya, pues mala suerte. Pero si ya se le he dado. Ya está. Ya le he dado. Pues sí, porque pues sí, pues no me acuerdo. O sea, es... Sí, pero ¿cómo lo hago hacia arriba? De arriba. Lo muevo en horizontal, ¿vale? muevo hacia adelante. ¿Cómo? ¿Eso movimiento está? Sí, pero no me has dicho cómo hago eso. Vale, con eh. Vale, eh. vale, pues... Con esto hago laterales, en plan bam bam bam bam bam bam bam bam bam Luego está verticales, es. ¡Ostras! Vale, tú descansa ahora Es arriba abajo, arriba abajo, pero si hago eso muchas veces hace así Hacia adelante o hacia atrás Buah, gasta, gasta mazo energía esto Mi pregunta es, ¿le has tocado hacia adelante ¿Cómo es? Porque este está abajo arriba Esto es lateral El circular es... Apunte, y han pulsado ZL Pulsa R Pulsar R es esto Le estoy dando Le he dado a R El joystick derecho no es R Coño cuando te ponen un circulito con la R No es el botón R Es ah. el joystick derecho y Hacia abajo, Bro, muy vasto eso, eh El ataque circular es con... eh, Pues habrá que... Sí, ¿no? A ver, ¿cómo va eso? ¿Cómo va? Vale Hostia Vale, ¿y cómo hago eso? Izquierda, derecha, izquierda Blanc. Con el joystick derecho. ¡Oh! Vale, entonces, eh, ¿qué es para. Vale, sí, sí, sí, sí, sí. Vamos a probarlo todo. O sea, vamos a perder de todo. Fijaros como objetivo de la acertación para darle golpe de gracia. Pegar un tajo lateral. ¿Cuál? Blank, Golpe de gracia es. Fija con ZL. Ya está. Y R. Dios Entonces Izquierda, derecha, izquierda Para hacer el circular Y arriba, abajo, arriba Vale A ver si sí, eso está gracioso Hombre, y sí, si Joder, pues si solo tengo un tiempo Entonces, es, literalmente es Laterales Vale, no, a ver, laterales sería Descansa, pavo. Laterales sería Boom, boom, boom, boom Así, estos que estos no consumen nada. Luego sería el de abajo a arriba o de arriba abajo. Y luego está el eh, toque de gracia que es... ¿Bam? ¿O es...? ¿Vale? la ruedecita. Y luego estaría el circular que es. Y supongo que también puedo hacer... No. No, no puedo hacerlo a la derecha. Vale, pues ya estaría, me piro. Vainamos. Y abrimos Y nos vamos a buscar a mi bicho Yo quiero mi bicho Vale, pues nos vamos al tirón Venga, vamos Tú uh, descansa una gotita Vale, me vengo por aquí ¿Y ahora qué tengo que hacer? Eh, estoy aquí Así que tengo que ir hacia allí No, ahora no ¡Que no, coño! vainamos Vale, voy a venir por aquí. Vale, eh, Ahí es a donde tengo que ir, a la cascada esa. Entonces, eh, Vamos a saltar aquí, al suelo. Vale, ¿cómo cruzo para aquí? ¿Puedo cruzar por allí arriba? Si, sí, no... O saltar aquí al agua. Vamos a intentar ir aquí, eso es? Vamos a cruzar el puentecito este Bro ¿Me dejáis? ¿Puedo pasar? Sí, soy yo, hola Hola uh, Papá, pues el que quiere volar soy yo, no tú Vale, ¿me vais a dejar pasar, señoras? Gracias, gracias Agradezco A que les meto un tajo a cada uno Vale, a ver, ¿qué coño hago? ¿Es, es, el único, es la única vía de paso que tengo ¿Ah? no puedo pasar por ningún otro sitio Pues hablar con ellas Si, sí, acabo de hablar con ellas ¿Otra vez? No, es lo mismo Ah, es lo mismo ¿Ir por el agua? Tendré que probarlo, sí, es lo que había pensado A ver, aquí hay unas escaleritas Voy a pillar esto Para quedarme si me no está mismo. Pero, vale, por aquí puedo bajar. Mi pregunta es, ¿a dónde? ¿Puedo subir aquí? No, no puedo subir aquí. ap hey, por Bueno, no voy por ahí. Ah. A ver, el mapa que me dice. Si no, me dice que vaya para allí. Vale, no, pero no me dice que vaya. En plan, para allí. Es que esta cosa que he visto aquí, digo, a lo mejor me sirve. ¿Cómo bajaba yo hasta aquí? Ni idea La otra cosa es ¿puedo subir? Vale, sí, sí que puedo, sí que puedo, sí, que puedo, sí que puedo Vale Vengo por aquí que no quiero que empuñes esto, coño Vale, vengo por aquí y hago Vapita Vale, esto ya está Entonces, ahora, estoy Muy cerca Vale, vamos a subir esto ¿Qué es esto? Vale Ya estamos Dime por favor que escucho algo Escuchad ¡Eh! ¡Mi niño! ¿Qué dices tú? Me parece correctísimo Te voy a meter tal Soplamotos Ahora y ahora para arriba ¿Puedes saltar? No, no, puedo saltar Vale, pues entonces ¿Qué significa que te trae que? Ahí, ya está Al suelo Te voy a reventar la vida Vale No, no voy a envainar esto No, gracias Murciégalos Murciégalos ya me quieren matar ¿A que te reviendo? ¿A que te reviendo? Al suelo Eh. Pau No veo ¿Qué son estos bichos? No, ya tengo murciagalos Ya tengo murciagalos, coño ¡Eh! <ríe> y se quedan en standby <ríe> Y se quedan en stand-by tal cual <ríe> Ah, mira, con eso te dice que guay El suelo ¡Eh! Cosito Vale Vale, ¿y aquí? ¿Fuera? ¿Aquí qué tengo que hacer? o subir otra vez. Fuera. No puedo subir. ¿Por qué no? ¿Qué hago? Vale. ¿Eh? ¿Qué opciones tengo? No puedo subir aquí. No puedo subir aquí. ¡Ey! ¡Uh! Vale, vale, vale. Para, entonces a lo mejor puedo hacer lo aquí. ¡Oh! Pf, ¡Bugazos! Venite aquí ¡No! ¡Mierda! Fuera Ven aquí, crack Ven aquí, crack Fuera Tengo más vistas objetivas por aquí Tengo rupias, tengo algo, me han dejado algo No me han dejado una mierda Yes, gracias Pregaléis. ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Para arriba! ¡Ahí está! ¡Para arribísima! Eh, propias. dame, dámelo Vale, eh, no me he tan mal de vida, de hecho Vale, mande, ahora vengo por aquí, hago aquí Hago así, ahí también Joder, estoy, estoy fallando bastante golpe, eh Estoy fallando, mierda Vale, estoy fallando bastantes golpes Pero bueno, cositas de la vida Al suelo, arriba Venís aquí Venid aquí, pavo. Venid aquí, ven aquí, ven aquí ven. ven aquí que te reviento Ven aquí que te reviento Ven aquí que te reviento la vida, crack Vale, eh... Rupias Dámela Dámela Te lo he explicado Eh... Por aquí hay algo... ¡Eh! ¿Cómo, cómo pasó? ¡Toma ya! ¡Toma ya! Se agacha el tirón el pavo. Eh, GG A ver, la animación es un poco pocha, pero... Vale Eh... Pues no está nada mal la cuevita, eh va a ser el primer PV, no está nada mal. Me toman vaina una mierda. Dame, dame corazoncitos. Eh, que te caes. Vale, vamos a guardar. Ahí está. Guardamos. Sí, guardamos. Vamos a guardar. Ahí. Ahí está. que sí. Gracias. Y ahora que estamos aquí, vamos a ir tirando por... ¡Hey! ¡Listen! Mm, cuenta... ¡Eh! ¡Ah! Me podrías haber traído, pero no. Hombre, no, si quieres, pues me acabo de pegar con toda la cueva. Oh. Ah, gracias. Eh... No, toallan... Bueno, sí. No, de hecho sí. No, de hecho sí. Eh... Pues a lo mejor le reviento la vida. Es que te prometo que cuando le, ve, le mete... Dios. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué acaba de pasar? Se va por aquí, ¿no? Se va por aquí, claro, se va por aquí todo me encuentre, como me encuentre ¡Eh, ¡Ah! ¡Mi bicho! Mira, mira, es que lo han encerrado, capullo, de mierda Capullo, y de... Dios, te voy a... Te voy a reventar la vida Mira, crack, mira, crack, es que... Ah, ah, cógela, cógela, cógela, cógela Vale, no quiero, no quiero darle a él, no quiero darle a él Tú, tú pegamos lo que quieras Fuera Más Esto fuera Es que estamos un circular, eh Estamos en circular Al suelo Al suelo Ven aquí Ven aquí, peque Ven aquí, peque Ven con papi Ven con papi Ay, qué bonito Mi niño Ay, qué bonito es, coño Ay, qué bonito Mi niño ¡Qué mono es! ¡Oh! ¡Mucho aire! ¿A dónde vas? Bro, ¿A dónde vas? Bro, si, si me tiro del barranco me pillas Bro, si me tiro del barranco me pillas Esa es la gracia Me vas a pillar, ¿verdad? ¿Me puedo tirar de barranco ya? ¿Me puedo tirar de barranco? ¿Puedo? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Pero qué te pasa? ¿No? te pasa no ¡Ah! ¡Mira! Que, ¡Ah! ¿Se puede quitar el HUD en este juego? ¡No! ¡Ah! ¡Fuck! ¡Nope! Una voz te llama. Esos serán tus antepasados exigiéndote que vayas al infierno con ellos. Eh, Vives en una isla encima de las nubes que se sostiene por arte y magia divina. ¿Qué esperas? Bro, literalmente tienes un pájaro. Vuela hasta allí y lo ves. Vale, jefe. Pues vamos. Venga, vamos. Yo lo veo. ¡Ay, mi bicho! Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Déjame, déjame, déjame controlar al personaje. ¡Déjame, déjame, déjame, déjame, déjame, déjame, déjame. Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí. ¡Tírate! Y ya está Bonita pantalla de carga ¡Algo! ¡Al suelo! ¡Ya está! ¡E ¡Dios! Para, controles invertidos Ah, no, no son controles invertidos ¡Oh, Dios! ¡Qué bonito! No sé por qué, pero automáticamente, mi, mi, mi mano ha dicho, eh, estos son otros invertidos, y vas a tener que controlarlo como si estuviesen invertidos. Automáticamente, o sea, me he puesto a hacer así. Irá perdiendo velocidad sí lentamente, vale. Ya si más hace prisa a de levantar la cabeza para la altura y que la altura para hacerlo. Eh... No entiendo. Creo, bueno, miento, creo que sí. Virar, ascender con la y virar con la... Vale. Dios. Y ahora es? Dios. Qué guapo. ¿Cómo que, ¿Cómo que atacar? ¿Cómo que atacar? Con la X, con la X. Aquí, vale. Y Fernando con la B. Launch. Pulsando en la B. Le acabo de dar a la B. Con la X se hace Catapum ¡Hostia! Bro, esto es un dash. ¿Ascendemos? He dicho ascendemos. ¿Las tres esas que son ataques? Sí, vale. Vale, y ahora qué se es supone que tengo que hacer. Y ahora... ¡Al suelo! Pues no, está estupendamente en pavo. ¡Ore los caracoles! Qué bonito es, coño. Qué bonito. Me encanta. Ah, de repente se han hecho TP. De repente. Ya. eh, Para, para, para. Quiero encontrar a Maldon. <risa> quiero encontrar a Maldon. Tengo una espada. Quiero encontrar a Maldon. ¡Ah, amigo! ¿Qué? Mm, sí, ya. Yeah. Ah, sí, por mi culpa. Oh. Claro, seguro Ay Que te da rabia Claro Claro, claro, claro, claro claro. <risa> Nunca Beneficios de ser admin, tú no lo eres Madre mía. Sí, ya, ya, ya, ya. Shh. No, no, no, en otro miedo, otro miedo. Vale, sí, está muy bien. Está muy bien. Cuanto más te creas tu victoria, más fuerte será tu derrota, crack. Sí, sí, sí. Ya, ya, ya, sí, seguro. Sí. Cuanto más te ilusiones con tu victoria, más potente será tu derrota. A ver. ¡Ay! Cuerpo y tampoco cerebro. En fin. A que sí. Ti. Sí. Eh. Uy, la de la izquierda. Uy. Uy. No sé yo si jugármela. Solo sé yo una vez. Pero me lo ha dicho con carita feliz Pero me lo ha dicho con carita feliz Sí, sí, sí, sí, sí Íñigo, lo que quieras, esta es mi novia Me lo ha dicho con la carita feliz Bueno Me lo ha dicho con carita feliz Anda que tú también pensando esas cosas <risa> Sobradísimo va el pavo, Pero sobradísimo A ver, dispara Qué asco, me da el pelo rojo, Dios. Por cuántas ilusiones se va a llevar en la vida. Se, de se va a llevar el malton de mierda. Por gilipollas. Bien. Eh, eh el amarillo. Eh, el amarillo está viendo un pato, Sí. Es muy bien. Uh, vale. Vale. Ah, no, no, el malton que no le llame. Que te sonrían no significa que quieran nada contigo, no, si sí, hasta ahí ya llego, hasta ahí ya llego. Pero el, el vacil está. El vacil es gratis. Siempre es gratis. Me queda tanto por vivir a Gaisca. Me, que me queda tanto por vivir. Tanto por vivir. Tampoco, yo qué sé. Um, no, malto mejor que no llame a su a su. este que se está mejorando el suelo ya está. Uh, Set. supuestamente. Uh, me alegro. Vale, sí. Vale, bien Ah, curioso. Es que el Skyward Sword cumple 25 años. Porque a lo mejor es un egg. El Skywarsor cumple 25 años. No, cumple 10. Ah, bueno. Feh. Sí. Te voy a reventar el culo, pavo. O sea.. Vale. ¿Estás listo para perder, crack? Vamos. Corre, corre, corre, corre, corre, corre. Al suelo. El tirón. ¿Me llamo muy pronto, si sí, me da igual. ¡Woo! Al suelo. Dime por favor que puedo pegar. Dime por favor que puedo pegar. Dime por favor que puedo pegar. Al suelo. ¡Eh, que te estampas, crack! Arriba y abajo Arriba y abajo Y así se coge velocidad, supuestamente ¡Joe! ¡Coño, que se me hace jodido controlar esto! Arriba... ¡Eh! ¡Eh! Mire, le voy a meter. Le voy a emitir un soplamoco. Le voy a meter un soplamoco. Pues, para. Mierda, he fallado. ¡Joder! ¿Para qué quiero frenar? No quiero frenar. Quiero hacer armas. He fallado. Mierda. no da igual. Vale. Arriba. Coño, mira, hostia, vale. Suelo. Sí, gente, soy muy malo, ¿vale? ¡Pégale, pégale, pégale! ¡Pégale, pégale, pégale! ¡Pégale! pégale, pégale ¡Mierda! Vamos, crack. Arriba y abajo. Joder, no la voy a pillar nunca, en serio. Mira, que me pego, que me pego. Sabía que había una... Está arriba, pero no sabía qué hacer. Vale, y abajo. Ahí está. Y ahora arriba. Ahora abajo. ¡Vamos! Como, como me pegues, como me pegues, te reviendo. Como me pegues, te reviendo. Como me pegues... Te ¡Tremendo! ¡Tremendo, tremendo, tremendo! Ah, y ahora me tiráis cosas ¡Dios! ¡Qué capullos de mierda! ¡Vamos! ¡Mierda! Podría haberle dado a la... Al suelo Arriba otra vez Casi le doy Casi me da el pago. No, es que... ¡Dios de mi vida! Ellos me pueden pegar pero yo ellos no No, no, no, aguantale, aguántale, aguantale Ahí está, ahí está, ahí está Ahí está, ahí está, ahí está Ahí está, ahí está, ahí está Volamos para arriba, para abajo ¡Vamos! ¡No! ¡Le he dado! Dale, dale, dale, dale, dale, dale Ahí, al suelo Otra vez ¡Vamos! Dios Quiero ver la cara, quiero ver la cara del pavo, ver la... ¡Hey! ¡Listen! ¡Coño! ¡Qué sentido! <risa> ¡Loca! ¡Me encanta! No, no es mi novia, no. no. Se me ha tirado la cara, no es mi novia, no. Que cualquier persona que te sonría no es tu novia. Ya, ya, ya, ya, ya. No, no, no, cualquier persona no. Esta, pavo. Esta. Quiero ver la cara del pavo. Dame la cara del pavo. Quiero verla, quiero verla. Dámela, dámela. No, no, sí, no, no, sí. Yo encantado. Pero déjame ver la cara del pavo. Déjame ver la cara del perdedor. Déjame, déjame. Qué vengativo. No, no, no, vengativo no. Vengativo no. Se lleva lo que se merece. La derrota. De hecho, me han pegado dases entre todos Da igual Oh, la liga. Dulce sonido de la victoria Qué bonito Qué bonito, por Dios, qué bonito Encantadora Oh. Bendícele. Oh. ¿Qué, ¿Qué me va a dar? Ah, el paracaídas. Sí, madre, el paracaídas. Creo que volaría. Sí, y paracaídas. ¡Con el logo de Zelda! Qué bonito ¡Boom! Para ¿Me puedo tirar desde Narnia Sin pelícano y, y abrir el paracaídas? Sí uh. Ya Ya Eso te estás diciendo A ti misma No a mí. Tremendo Tremendo Bueno, oye No sé Es bonito A cookie. Lo haré No te, no te rayes ¡Cadao! ¡Cadao! ¡Joder, qué infarto! ¡Qué mal rollo! No, no lo ha dicho él, lo digo yo. Que me tiene el paracaídas, ¿verdad? Sí, el ZR es. este, vale. Voy a poner el último momento para abrirlo. Sí. Sí. ¿Tú quieres que me estampe con el suelo? ¿Cómo te conozco? ¿Cuánto de light tiene esto? Ahí ¿Qué? Literalmente ha hecho ¡Pum! No ha dado tiempo ni abrirlo. ¡Bugazos! ¡Bugazos! No, no, literalmente lo ha abierto a medio metro del suelo. ¡Mírala! Es que mírala, por favor. O sea. ¿Qué es esto, amiga? ¡Me estás negando algo evidente! Mmm. sí... bro eso suena extrañamente sensual eso suena extrañamente sensual y romántico, what the fuck me encanta... tell me Que le das, que le das a la otra Qué mona es, por Dios Qué, qué mona Me alegro que te lo hayas pasado bien Me alegro, mi niña me alegro Me alegro Nueva doble palabra Bueno, que ya lo he dicho antes, pero... ¡Dispara! ¡Oh, my! ¡Qué! ¡No! ¡Eh! Ey, ey, ey What the fuck? What the tormenta de arena? Venga Ey, tengo arrobas. Ah, ya voy, ya voy, ya voy, ya voy. Podéis <risa> ir a ver el Twitter, que es. que es. es, es gracioso. Está, está bastante gracioso ahora mismo el Twitter, eh. Dos que te han aviso. Eh, pues no tengo ni idea. Eh, tormenta de arena, torbellino, algo. ¡No! ¡Corre! ¡Corre! ¡Corre! ¡Corre! ¡Dispara! ¡Va! ¡Va! ¡Va! ¡Va! ¡Va! ¡Mierda! ¿Qué? No, no me jodas. ¿Qué? Fuck. Se ha caído. ¡Bro! ¡Se está cayendo! ¿Bala? Pero que está... ¡Eh! La voz, la voz de la niña La voz de la niña, la voz de la niña, la voz de la niña, la voz de la niña La niña escuchaba una voz, pues esta voz Oh ¿Está papá ¡Ey! What the fuck Bugazos, me encanta, me encanta esa que me comas. No está me abriendo la boca patilla. ¡Ey! Sueños. Tú me soñaste el sueño. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está ¿Dónde está celda? ¿Dónde está celda? ¿Dónde está celda? ¿Dónde está celda? ¿Dónde está celda? ¿Dónde está celda? ¿Dónde está celda? ¿Dónde está celda? ¿Dónde está celda? ¡Ah! ¡Dime algo! ¿Dónde está celda? Mierda. Y ahora le explica todo el, toda la movida, supongo Y bienvenidos a Skyward Sword HD ¿No me pone el logo? ¿Sería la intro perfecta? Ya, ya, pues posiblemente no A ver, no era negro, era arena Pero bueno, me sirve a correr, venga Vístete No, uy, que no Sí, que es mi novia Y ya está Y como es mi novia, pues, pues Se comporta como mi novia porque es mi novia ¿Ya está? ¿Qué más explicación necesitas? Sí, cierto Um, ¿Ves? Yo tengo presagios Ella tiene presagios Tú tienes presagios Todos teníamos presagios eh, pss, Que no qué? que Que no qué Excuse me A que me voy A que literalmente me voy A ver este es el labro Buena suerte para acabar con ella Pero yo me piro Vístete, venga Ponte, ponte, adecéntate, venga Venga, que sí, que sí, estás mirando la Estás mirando la puerta con muchas ganas ¡Tira! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Tira para allá! ¡Vamos! ¡Al suelo! ¡Vamos! ¡Al suelo! Esta baba! Desde luego quiero llevarme a alguna parte What the fuck, bro Quieres que salga por ahí Entendido Sus órdenes, párate ¿Estos son mazmorras? No ¿Por qué es por donde se? Rutita. Cariño, por ahí no puedo ir. Sí, sí que puedo ir. ¿Cómo se abría el... ...paracaídas? ¿Cómo se abría el paracaídas? ¿Cómo coño se abría? Ah, sí, con el ZR. Es decir... ...con este botón. No, con este. ¡El bicho! ¿Qué, qué le pasa aquí? ¿Qué hace aquí? ¿Él también puede verla? ¿Él también puede verla? ¿Él también puede verla? ¡Ey! Vamos, que no te quiero matar. ¿Qué pasa? ¿Qué te pasa, Crack? ¿Qué te pasa, crack? Vamos para allí, Vamos a hacer crack, a vale, al suelo, caites. Vale, eh, arriba. Ya, crack, ya, que me voy a quedar sin estamina Venga, venga, venga, tira Tira Tira, que te quedas sin estamina, subnormal Tira Vale, ya está Te cargamos Aquí empieza a ver, bichos Encantado Encantado de haberte conocido, crack Bugazos al suelo Al suelo ¿Dónde quieres que vaya? ¿Quieres que suba ahí? ¿Quieres que suba? Vale ¡No! ¿Qué? Oh, ¡Eh! mi, mi, mi, no. Ah, te voy he ¡Eh! No Vale Entendido. Pues muy bien. O sea, sí, sí. sí. Yo no voy a usar el en verdad. Bro, déjame en paz. Ya está. A ver, ¿dónde coño es? ¡Ey! Claro, puedo, hacer, puedo venir por aquí y hacer... Taca, taca, taca. ¿Esto dónde coño me lleva? ¿Qué se va a hacer para otro? Me gustaría saberlo, la verdad. ¿A dónde me estoy yendo? Ah, mira. Aquí. Casualidades. Eh, literalmente tenía que morirme en este caso. Ey, vale, me manda aquí. Pues aquí que vamos. Eh, mande. Vaya. Vaya, vale. ¿Qué coño hay aquí? Eh... Puerta secreta Vale Te lo... Comp es la estatua de la Jesucristo La estatua de la diosa O sea, el suelo Ya está, o sea No me queda otra Escaribur Escaribur Escaribur, ¿Escaribur? Literalmente Escaribur O sea, sí Oh, bro, what the fuck. Este es literalmente el Haley siempre en persona. Básicamente. Sí. Este es el Heili siempre en persona Digis Oh, pues oh, sí No me extraña en absoluto eh, pues, Dispara Vale, bien Buenas noticias. Ah, bien. Es decir, ¿que, va, que, que, que es mi novia, sí, vale. ¿Ya está? No, no tiene sentido. ¿Qué me vas a parar ahora de coger, entonces? Me estás diciendo que para reunirme con Zelda solo tengo que coger la espada. Coge la espada, tú puedes. ¿Ah? Jesucristo. Paso de tener una espada de entrenamiento a tener esta mierda. Me encanta. No tiene ningún tipo de sentido. Pero me encanta. Tengo sirvientes. ¿Dónde? Sí. Soy yo ¿Qué miras? Sí Sí Conclusión Que soy Jesucristo Coñé, un holograma Y a mágico así brutal Y el trasfondo de esto me gusta. Me encanta. Me encanta. Ah, ¿existe? Sí, es muy lista la pava. Dime. Así que es en realidad el mundo de Zedla es un entorno post apocalíptico donde lo que la gente llama magia es en realidad Tecnología olvidada Tecnología olvidada. Ah, Tecnología... XD sí. Madre mía, bueno, qué teoría. Bueno, me estás recordando al Horizon Zero Dawn El Horizon Zero Dawn es un mundo post apocalíptico en el que las máquinas se han hecho dueñas pero las máquinas tienen forma de animal, así que... <risa> ¡Eh! Ah, es un flashback, vale sí. Tierras inferiores uh, Puede que para ti Yo soy el elegido Y Malton no, así que que le den Pues, pues, pues ya está Ya tienes jardín Apúntame en los libros de historia ¿Qué es eso? El libro de historia. Eh, sí Taca, taca, el libro de historia. Ah Bro, es una piedra. Ah, sí, es que es una piedra literalmente. Rayo celestial. ¿Tengo de eso? No te creo No te creo que pueda cargar la jodida espada Bueno, amigo, tienes una misión ahora mismo Que es buscar un punto de guardado Sí, cierto Vale, eh, Absolutamente brillante, me encanta Puedo cargar la espada Vale, ¿y ahora qué? Ahora tengo que ponerlo en su sitio Venga Lemi, Lemi, Lemi. Ahí está Ah, es un puzzle, perfecto, gracias. Vale, eh, pues vamos a buscar un punto de guardado. ¿Que dónde hay? Pues buena esa pregunta, de hecho. Llevo con cinemáticas casi todo el rato. Al suelo. Se ha abierto un hueco. Creo. Ya está. Ya está. Yo capta Ahora entiendo Ah, gracias Bro, con esa flecha llamo a, al pelícano ¡Ew! Sí Sí, es literalmente la Heilisen Yo tampoco eh, Sí No, es que de hecho sí Ah, pues posiblemente eh, Yo tampoco eh, Lo haré eh, Sí, no, que sí que, que sí, que sí crack, que sí Que sí, no, no, si quieres lo digo en broma Que sí, crack, que sí Que, sí. que tengo que ir a salvar a mi novia, que ya lo sé Pues, pues estoy de acuerdo uh, Me vas a dar una me vas a dar una armadura en ah, no, un uniforme. ¡Ah! ¡Una armadura! Sí, señor. Vámonos a un punto de ¡Link! Siendo Link, de verdad. ¡Ahí está! ¡Vamos! ¡Vamos! Sí. Sí. Sí. Sí, joder, sí. A que sí. A sí. que sí. Sí, sí. Dios. Dios. Encantado. Sí, ahora necesito un puto de guardo, cariño. Encantado. Dios. Vale, eeeh. ¡Está muy guapo! En la habitación lo deberías tener. ¿Ah, sí? Sí. ¿Estás guardar en una habitación? ¡Joder! Bro, pavo, ¿qué? ¿Qué? Dime, ande. ¡A que sí! Tal vez porque lo soy. Sí. ¡Ah! Déjate de tonterías, crack. Eh, uh, ¿qué? Lo cual, qué mal. ¡Ole! ¡Puedo llevar cosas! Gracias, pavo. Eh, pues... Par... Ah. Ostras. Gracias, tío. Estoy de acuerdo. Necesito un escudito. Promise. Ahora soy verdaderamente Link. Ya está. Ahora sí. Pavo, sigue en mi habitación. Sigue mi habitación, pavo. A ver, ¿dónde puedo guardar? Eh. ¡Eh! ¡Bugazos! por la habitación del lado bugazos a ver dónde puedo guardar para ti? en el armario? en la cama? Eh, en la cama puedo dormir en el armario el armario creo que ha, había antes cuando he ido rupias ah ves ah sorpresa <ríe> solo hay rupias ¿Qué en si el otra pasillo vez? no había un... ¿Qué si otra vez? vale no, esto no, y si duermo? Aquí no, aquí no, aquí... No, esto es para sentarse... no. ¿Y si duermo? Nah, Esto no es para guardar, es para dormir Y cambiar el, el horario eh, ¿En el pasillo tú crees que habrá? Vamos a encontrar el es punto que de tal, guardado Es como tal, no me, No me estaques, no me estaques... Vale, eh, como tal, uh, tiene que haber plan, unas estatuillas raras bueno, tú lo sabrás mejor que yo Una estatua Sí, pero aquí dentro todo lo que haya ¿Fuera no tenías? Esa puerta grande era para salir fuera eh, Juraría que tengo una aquí Pero literalmente delante, ¿eh? Juraría que tengo una delante Ya está vestido para matar Literalmente yo, wick. Eh, ahí Hala. Vamos a guardar y salir Pa, pa, pa Vestido para matar, literalmente. ¿eh? Preparado para matar. Pues ahí está. Ya está. Brutal. Muy Sencillamente bien. brutal. ¿Qué te ha parecido, Aisha? Cuéntanos. Me encanta este juego. Ponme la otra cámara. Te pongo la otra cámara. Ahí está. Me encanta este juego. Real que me encanta. Pero real. O sea... No sé, estoy acostumbrado a, a juegos de aventura de más acción, de más... Combate de más todo, como el Horizon, como el Sekiro, como el Dark Souls Y algo más pana, pues no había jugado Y como yo además no soy de Nintendo como tal, porque Nintendo tengo la Wii Este juego es para la Wii De hecho es para la Wii Originalmente De hecho, es para la Wii, pero buena suerte para encontrarlo ahora vale. Y buena suerte para encontrarlo cuando conseguir yo la Wii También, que es la otra También Pero pero sí, este, este juego es para la Wii O sea, que quieres volver a jugar lo dices Este juego es brutal este es, es, ¿Cuántas horas de juego son? Eh... Unas cuantas ¿60? ¿40? Pues igual, 40 si sí puedes hacer 42, 50 para mí vale eh, Es que el arranque es muy lento Bueno, sí Sí, en parte sí Pero... Pero bueno, que digamos, tiene ese... O sea, a fin de cuentas, eso que han preguntado antes si era lineal o más de mundo abierto Y por lo que tiene pinta, de momento, de momento es lineal Pero supongo que hasta que salgamos abajo, no salgamos abajo digo yo que habrá más... Más zonas que, que elegir y tal pero está muy guapo, está muy muy guapo Muy bien Y además que yo nunca he jugado a Z, así que ya no puedo decir eso Pues hasta aquí el stream de hoy, ¿no? Hasta aquí el stream de hoy, eh, nos vemos muy pronto Porque Oscar Digital Gaming no va a parar Conclusión que hemos a, conclusión a la que hemos llegado en una reunión de asamblea Oscar Digital Gaming no va a parar, no, así no. que En una reunión de asamblea no, en, aquí no hay una asamblea En la reunión de asamblea eh, sí. Conclusión, Euskia Digital Gaming no va a parar eh, Por mucho que, que volvamos a temporada, vamos a seguir haciendo cosas más esporádicas Ahora tenemos una semanal eh, Pasar a ser pis semanal, como los, los podcasts alternaria. O mensual, depende O mensual, depende cómo vayamos Entonces, eh, no os preocupéis porque os vais a enterar Y si no, seguís a Euskia Digital en Instagram en las, De las historias me encargo yo, así que... hola eh, También podéis seguir a mí, si queréis, Phoenix, Me he cambiado finalmente el, el nick en Instagram y os queréis citar en Instagram y en Twitter Para no perderos nada Que de hecho ahora hay unos buenos memes De lo que he estado yo diciendo aquí Así que nos vemos muy pronto Con mucho más contenido Volvemos a la temporada A finales de septiembre, primeros de octubre ¿Sí? Así que estad muy atentos a redes Porque se vuelven Vuelven los podcasts, vuelven los episodios Y vuelve todo A ver, por ser productivo Por pues sí, por pues sí Así que nos vemos de nuevo muy pronto. Adiós.